Disculpe, joven. ¿Cuánto valen estas manzanas? ¡Eh, bruján! ¡Satanica! ¡No, ¡Bruja! Disculpe, señora. Voy a tener que pedirle que se retire. ¡Eh, ¡Mátenla! ¡Eh, satánica! Bruja, satánica. ¡Eh, bruja, ¡Mátenla! ¡Wuuuuuu! ¡Sáquenla! ¡Eh, ¡Satanita! ¡Satanita! Le tenía matar a su bruja. Sí, porque es una bruja y está maldita y nos está haciendo daño. A todos se tiene pueblo, Así que maten a esa bruja. Llévenla a la para que él la orden de matarla. Hay que quemarla viva. Sí, quemenla viva. Y su pueblo sano. Allá afuera está la bruja. ¡La hemos atrapado! Sí, tiene que acabar con ella. Sí, no puede dejar que siga dañando la imagen de nuestro pueblo. ¡Sí, señor alcalde! ¡Esta mujer debe morir! Porque, si, daña la el pueblo. Si, maten a esa caro, vez, bruja. No Traten la la las nujas, quemenla vivas, sí, tratenlas, no no tratenlas. Está dañando comienla, a los niños, Nos está dañando a todos como pueblo, señor alcalde. Suélteme, suélteme de aquí, suélteme, suélteme. Señor alcalde, hey, tratenla aquí. como una bruja y la vivas. como se hace con las brujas, señor alcalde? Tome la espada, señor alcalde. Para que la mate. Mátela, córtele la cabeza. Tiene que cortarle la cabeza, señor alcalde. Cumpla con su misión. Mátela, mátela. Mate a esa bruja. Sí, mátela. Tiene que cortarle la cabeza y quemarla. Señor alcalde... Cortarle la cabeza, señor alcalde. Pero usted lo amo. Llevarás esta maldición por el resto de tu vida. para cortarle la cabeza, señor alcalde. La maldición iba para el alcalde... ...y tú lo recibiste. Como él murió... ...quedas libre de ella.